Hace dos años en Pereira de Zaralda, el 5 de mayo del 2021, fue asesinado Lucas Villa. Lucas Villa eh, todos lo recordamos por su camiseta azul, por su barba, por su baile, por su canto, por su música, porque era un joven, eh, un estudiante universitario que le daba otra dinámica a las manifestaciones pues este hombre eh, que generaba este tipo de dinámicas en las manifestaciones y que animaba con su baile cada, cada, cada protesta social en la ciudad de Pereira pues fue asesinado de varios impactos de bala en el viaducto de Pereira eh, lo grave de todo esto es que pese a que las investigaciones de muchos periodistas eh, apuntan a la banda La Cordillera como eh, los autores de este crimen pues hasta hoy este caso no se ha podido resolver dos años de, investig de investigaciones y la Fiscalía General de la Nación realmente no ha podido a hoy resolver este caso ni ha podido llevar a nadie ante la justicia. Estos hechos son muy graves porque el asesinato de Lucas Villa se dio sobre todo después de, de un pronunciamiento del alcalde de Pereira donde invitaba a, a los sectores de vigilancia privada y pública a juntarse, o sea una especie de la unión de eh, la fuerza pública con paramilitarismo y eh, casi que de ahí podría uno decir que se dio la orden para asesinar eh, a Lucas Villa. Vamos a convocar a todos los gremios de la ciudad y a los miembros de la seguridad privada sí. para hacer un frente común junto a la policía y el ejército para recuperar el orden en la seguridad ciudadana. La ciudad de Pereira no se detiene y no se detendrá y no la vamos a dejar en manos de los violentos. Eh, esto es muy grave, esto es muy grave porque este no es el único hecho, digamos que este tuvo una connotación nacional y tuvo una gran referencia dentro de todo el país, pero eh, hechos como este ocurrieron por montones, por montones en Colombia. Han sido por cientos durante las manifestaciones en Colombia y hasta hoy la justicia no actúa. <risa> Yo he autorizado inclusive con el respeto de los derechos humanos que les demos de baja si es del caso. Sea este el momento para rendirle un homenaje a Lucas Villa y a todos nuestros héroes caídos que dieron su vida por la libertad que dieron su vida, por un cambio en el país, por un cambio para Colombia, un cambio que hoy estamos eh, eh, comenzando, un, un cambio que hoy se está empezando a realizar y del que todos tenemos que ser eh, eh, partícipes y un cambio al que todos tenemos que apoyar. Entonces, un homenaje para nuestro compañero y amigo eh, Lucas Villa, que en paz descanse. Todos podemos morir pero uno cómo va a dejar a su pueblo, uno cómo no va a salir a marchar, uno cómo no va a salir a, a protestar mañana el 5 de mayo. No puede morir. Toca, toca asumir. Que si toca irse, toca irse, weón. No hay otra. Toca enfrentar eso. Y pues ojalá que ojalá que, que el Espíritu nos y nos cuide para que podamos sobrevivir y, y crear un mundo nuevo, weón. de guerra. Dios los bendiga y quedamos así, no pasa nada. Nos recordamos en los corazones. En la buena, en la buena, chachos.